en español etcétera. o sea que la plantilla aparte han puesto el nombre han puesto perfectamente, han cambiado el nombre del grupo lo han puesto muy bien entonces pues eso que queréis que os diga que esta plantilla así está por algo para que pongáis el nombre en español el nombre en inglés este es el vuestro, claro este es otro y aquí, donde pone apellido y nombre, sé que es difícil pillarlo. ¿Eh? Es difícil pillarlo. Pero es para que pongáis el apellido y el nombre. ¿Vale? Cuesta trabajo. Apellido 1 y apellido 2. ¿Vale? Y el nombre. Entonces, los cuadritos estos que hay aquí y que encima ponen... ¡Eh, silencio! Y que encima ponen el titulillo. Esto es para que no se os vaya la cabeza creativa y me pongáis... Esto con un color oscuro Y la letra con color oscura O esto con color claro Y la letra con color claro Esto todo está en, en lo de 30x30 Y es mejor que lo utilicéis Porque luego, ¿qué ocurre? Pues que aquí Veis mucho espacio en blanco Y faltan cosas Porque, ¿qué es lo que queremos que aparezca? Pues mirad Aparte De que han seguido también mis instrucciones Que me encanta cuando veo un dibujo como esto O sea, me encanta Así de esto... Escúchame, si es que quedaron conmigo para decirme, vamos a hacerlo mal para que aprendan los demás. Ah, Entonces, claro, es que dije, por favor, siempre poner dibujitos de estos ejemplos de otros, nunca. Yo lo que quiero es que hagáis dibujitos vosotros, de estos así, si queréis os podéis haber puesto vosotros con una cuerda o lo que sea. Dibujos de esos no me pongáis nunca. Eh, y lo otro, pues aquí, que si la descripción pues no me parece mal y tal dónde están los, los objetivos, cuidado. aquí los tenemos objetivos desarrollar fuerza, mantener todo el equipo tal, esto está más o menos bien pero que faltan las otras cosas y sobre todo que cuando pone esto de precaución lo que quiero saber, el peligro de lesión, por qué, está claro aquí lo hemos visto pero a los que lean el póster no lo saben y bajo supervisión que dicen por qué, o sea como todo ponerlo justificado y por esa razón es por la que los pongo de esta forma para que pongáis un, una cosa como está puesto aquí abajo, como está puesto aquí, como han hecho los otros compañeros, como han, lo han hecho los otros compañeros, en el que ponen una cosa y, y el por qué, ¿vale? Eh, y ya está, pues, pues eso, pero que es para que lo sepáis. Ah, sí, aquí eh, también faltan algunas cosas que no sé si si sí, tenían puesto el tiempo, sí, sí lo tenían puesto. Sí, pero... Lo de 10 minutos. La plantilla que pongo, lo de mm MMSS, es para que pongáis los minutos y los segundos, no para que pongáis luego minutos, segundos, sino que lo pongáis con el tipo de de, plan, de plantilla que lo pongo como ejemplo, que es de esto así. Tiempo total, tiempo de tiempo total tiempo de actividad tiempo de información tiempo de organización tiempo de actividad motriz y pone 062.00 concreta aprovecha ¿Vale? ya los tiempos finales eh, sí igualmente lo del tiempo de actividad motriz y el tiempo dentro de objetivos el tiempo de actividad motriz significa que todo el tiempo eh, que vaya a estar haciendo actividad física eso sí, tenerlo sí. en cuenta pero ¿Que van a cumplir el mismo tiempo de actividad física que el tiempo de, de, de dentro de objetivos? Pues probablemente no. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar rápido. <risa> <risa> Andrés, ¿algo positivo? ¿Algo positivo? Sí, sí. El juego me parece muy bien, ¿eh? El juego me parece súper bien elegido. ¿Eh? pero que luego podéis cambiar algunas cosas, ¿eh? Y el juego me parece... ¿Eh? Sí, sí. El juego me parece bien elegido. Lo único es eso, pues que faltan algunas cosas de esas, pero el juego me parece bien elegido, ¿vale? Pues venga, empezad. Empezad, vamos. Venga, que bueno. ahora tenemos cuatro grupos, ¿no? Ahora tenemos cuatro. Tres, tres, tres. Poneros el, claro, el quinto, por, por, por favor. Venga, ah, no, perdón. ¿Cuatro, cuatro, cuatro. Oye, lo único día que tienen cuatro. Ejemplo. Venga, rápido. ¡Qué mal ejemplo! Pues, Poneros el quinto aquí, que nos vean. ¡Hola! Venga, rápido, que tenemos poco tiempo. ¿verdad? Bueno, pues, nosotros somos Sara, Maite y yo, que llamo Paula y nos vamos a presentar hoy nuestro un nuevo director que se llama... ...el director de conocido Se la que, como la de, pues, que no se puede saltar la cuerda en ningún momento, no se puede cambiar la posición, o sea, si me coloco en el lado derecho no puedo cambiarme al lado izquierdo en la partida. Todo el equipo tiene que estar en el mismo lado y no se puede apoyar el partido de atrás para tirar, cada uno va por libre y tampoco se puede levantar la ni por lo bajo por debajo, el equipo la de Venga, rápido, venga, vamos. Pues ah, chicos, voy a dar uno a bueno, cada uno, ¿vale? uno al cuatro. Lo uno se pone <gülets> aquí, ahí los dos. Sí. Ahí he escuchado lo Aquí se pone lo uno, aquí los dos, ahí los tres y ahí los cuatro, ¿vale? Pues uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, uno, dos tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, dos, uno. Dos. <risa> Otra cosa es eh, <risa> eh, Mirad, esto que ha hecho Paula Ahora mismo ya lo teníais solucionado Todos tenéis Una carta que es trébol, pica, corazones y diamantes Para que ya estuviesen divididos Y es tan fácil como decir Pica, tréboles, corazones Es ah, la idea, la idea. Venga, vamos rápido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Thank you.